¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Matamoros, Tamaulipas. Déjenme giro la cámara para que vean exactamente en dónde estoy. Me encuentro aquí en la calle Matamoros entre 8 y 9, aquí atrásito de Lavasolo. Hoy estoy aquí frente a este mural de, que hicieron en homenaje a Devani. Creo que ya todos saben la historia de, de esta chica de Monterrey, tristemente. Así pues es que hoy quise venir a ver qué tal había quedado el mural. Y no es simplemente una pintura, es un pedazo de historia cruel que se queda plasmado en esta pared, en esta vida, donde a veces pasan cosas que no quisiéramos que pasaran, pero a veces no podemos hacer otra cosa. Mas, sin embargo, este, hay que seguir adelante. Hoy Matamoros quiso hacerle un homenaje también a esta chica. ...y hoy quise venir aquí a dar la vuelta... A ...hacerle un poquito de compañía... ...este es el autor... ...Ángela... ...de aquí le mandamos un saludo... ...desde hasta Matamoros, Tamaulipas... ...la misma piel... ...el mismo pelo... ...la misma bolsa... ...los mismos tenis... ...y la misma soledad... ...esa soledad que le brindaron sus amigos... Aquí estará ella, en homenaje a ella, a Devani, desde Matamoros, Tamaulipas. Hoy ya está en un sitio mejor, allá donde sí la quieren, donde tiene verdaderos amigos, donde la cuidan y la valoran. Un consejo, amigos, jamás abandonen a sus amigos, ni en las malas, ni en las peores.